Imagina que un día vas caminando tranquilamente por la calle y de repente se te aparece un extraterrestre. El alien, en un sorprendentemente perfecto español, te pregunta. ¿Un ser humano? Más de los que deberíamos. Ah, fácil. Hombres y mujeres. ¿Los hombres tienen pene y las mujeres tienen vagina? No, la gente los cubre, usan ropa y se ven distintos. Las mujeres, por ejemplo, se maquillan. Los hombres son más grandes y fuertes El extraterrestre, que es algo curioso y un poco estúpido Y también es una criatura no humana Te preguntará si todos los hombres traen pelo corto Y todas las mujeres traen pelo largo Y como habrás notado, no es tan sencillo aclararle todo Así que tienes al alien hispanohablante enfrente ¿Cómo se lo explicas? Tradicionalmente entendemos a los seres humanos en dos categorías Hombres y mujeres Los hombres tienen penes, son grandes, fuertes, altos Machos alfa, lomo plateado, barba, leñador, bolas de acero O eso nos han dicho desde pequeños Aunque no siempre es así Las mujeres tienen vulva, pechos desarrollados, menstruan Y son sensibles, tiernas, lloronas, maternales Vuelen a perfume, nunca van al baño O eso también nos han dicho Aunque sabemos que no siempre es así El punto es que hemos dividido a la humanidad en dos categorías Y eso es muy problemático para comenzar a comprender a fondo esto, hay que identificar dos conceptos claves de la sexualidad humana completamente distintos, aunque a veces se confunden entre sí, sexo y género. El sexo se refiere a la suma de características biológicas que distinguen a los machos y a las hembras de una especie con el fin de que sean reproductivamente compatibles. O sea, las diferencias entre los cuerpos de las hembras y los machos. Hablamos de cromosomas, gónadas, hormonas, genitales, cuerpos. Pero la humanidad, brillante como es, le ha dado particular importancia a dos específicas diferencias Los genitales A tal grado que pensamos que a partir de ellas se definen Productos que debemos consumir Cómo debemos vestirnos A qué nos podemos dedicar Y hasta qué colores preferimos En serio, hay quien piensa que tus genitales determinan qué colores te gustan más A los cuerpos humanos siempre los estamos llenando de significado Y la carga social y cultural que les damos según su sexo se conoce como género El género tiene varios componentes El rol de género, que es lo que socialmente se espera de los hombres y las mujeres Como que los niños no lloren o las niñas sean cariñosas, expresión de género, que es la manera en que cada persona decide pues expresar su género, con vestimenta, manierismos, color de cabello, etc. Los estereotipos de género, que son la idea preconcebida de cómo deben de ser los hombres y las mujeres y que se usan para enseñar los roles de género, por ejemplo las imágenes que recibimos de los medios masivos de comunicación, como esta, o esta, o esta, o esta, o esta, o esta. El género de asignación que es ¿Han notado cómo cuando nace una persona Antes de que sus padres pregunten si nació Viva o muerta o sana o enferma O siquiera es humana Lo que preguntan es Doctor, dígame, ¿es niño o es niña? Pero, por favor, que sea niño No queremos perder el apellido eso es el género de asignación. Y tenemos también la identidad de género, que es como cada persona se identifica: hombre, mujer, transgénero, género no binario o cualquier otra posibilidad. Con esta información, quizás ya puedas explicarle al alien de qué va toda esta clasificación entre hombres y mujeres. Pero como el alien es curioso y extraterrestre, quizás te pregunte. En efecto. Hay varias teorías sobre cómo y por qué surgió esta clasificación. La más aceptada por la comunidad científica explica que como papi diosito es niño, el cielo es azul y por eso nos gusta ese color. Y a las mujeres les gusta el rosa porque... ¿Hay algo en la naturaleza que sea de rosa? No, pues no sé, güey. ¿Domingos? Ya en serio, algunos creen que cuando comenzamos como especie humana, los machos, que corporalmente tendemos a ser más fuertes, aunque no siempre, se encargaron de la cacería y protección de sus comunidades, privilegiando comportamientos de fuerza, liderazgo y violencia, aquello que nada coincidentemente hemos llamado masculinidad. Las mujeres en cambio, como eran quienes se embarazaban, se quedaban en casa a cuidar a las crías, lo que terminaba privilegiando habilidades de empatía, ternura, comunicación y cuidados, aquello que tampoco nada coincidentemente hemos llamado feminidad. Esta teoría, aunque domina el imaginario colectivo, ha sido refutada en varias ocasiones. Hay descubrimientos arqueológicos que sugieren que las mujeres también participaban en la cacería y que la división de trabajo por género no sucedió hasta hace unos 50 años, que parecen muchos, pero consideren que llevamos más de 200.000 como especie. Otra teoría apunta que la división del trabajo por género tiene como objetivo la dominación del cuerpo de la mujer y la protección de la descendencia, y nace a partir de la creación de la propiedad privada. Los hombres de hace miles de años en ese ejercicio permanente de enamoramiento de nosotros mismos. Tú eres el mejor. No, tú eres el mejor. Bueno, yo soy el mejor. Comenzamos a hacernos cargo de actividades como gobierno, academia, protección de la comunidad, obtención de alimento, etc. Mientras que las mujeres fueron subyugadas al rol materno, vida familiar y crianza de los hijos. Los roles que se fueron creando tenían además el fin de proteger el linaje de los hombres, pensando en la mujer y en su familia como algo que les pertenecía y que podían utilizar a su conveniencia. Esto se puede complejizar mucho más, pero por ahora me interesa rescatar dos cosas. Los roles de género, a diferencia del sexo, no son algo que se ha dado naturalmente, sino que las sociedades han construido. Y esta visión aunque busque tener un propósito funcional ha sido limitante sobre todo para las mujeres y en realidad para cualquier persona que no entre del modelo tradicional de hombre. ¿Por qué eres así? Y como nos hemos contado esta historia y reforzado estos roles una y otra y otra y otra vez a lo largo de los años, hemos llegado al punto en el que una gran parte del mundo piensa que sexo y género son lo mismo y que los roles de género son algo natural, aunque la realidad sea muy distinta. Repetir una y otra y otra y otra vez es una mentira, no la vuelve una verdad. Y así, el sexo y el género son dos cosas que, aunque conectadas, también son muy distintas y complejas muy complejas. Así que ya saben cómo explicarles nuestras diferencias al extraterrestre. O quizá no, quizás después de escuchar esto se asuste y se vaya. Si les gustó el video, suscríbanse, compartan, comenten, denle like, enséñenselo a su tío católico o lo que ustedes quieran. Yo soy César Galicia, nos vemos la próxima semana.